Hola ¿qué tal ranita del canal, aquí está plena pleno video para ustedes, estamos en un gatifón con las panas Hola Hola papi, ¿cómo estás? Hoy nos acompaña Ran, ranquera, facherazo Que estoy facherazo, mira con mi cerebro salido ahí, ah, tremendo <risa> Tremendo facherazo, y mardo, ¿eres hombre o eres mujer? Y mardo <risa> Nada. Estamos con Azu, baby. Baby, te quiero. Oh, ojito, ojito. Baby, te quiero, el alexo oh, oh. con olor a, a queso. Ravid, alexo, Ravid. Y la queso. Y la, ¿Y y la, la queso. Voy a hablar con una ranita poste. del canal de Ravid vamos <risa> no. con mis panchitos Mis ¡Oh, ojito Ese nombre de artista la vi. Vámonos Y con mi el ángel Pache Hola carnal, soy suavecito de corazón ¿Es suavecito? suavecito de corazón Bueno chicos, pues ya se la saben la del garty Solamente no, es no dibujar y pasando los textos Y pues nada, vamos a empezar Le damos en 3, 2, ¡Uno! ¡Let's go! Ok, ahora nos toca escribir la mítica frase del comienzo. Tengo pensada, mm, a ver, ¿qué puede ser? Algo buenardo, algo pues que no tenga conmigo. Ya sé, voy a poner aquí eh, A su maquilla a Fran. Así, a su maquilla a Fran, mira. Vale, esto pasó muy rápido, entonces, ahorita vamos con Alexi Perrea mientras Emi le tira dinero. ¿Cómo? A su máquina. Ok, pues, vamos a hacer a la Lexi. Vamos a hacerle aquí la cabecita. En la cara, vamos a hacerle aquí Y con un buen traserón Claro que sí, porque le está, está dando Un buen perreíto, eh, intenso Vamos a hacerle una carita toda picarona Así, mira, la carita picarona así Y así, claro, un 7V7 Hay que hacerle la naricita A la Leti, claro que sí hay que hacerle su correcito Y los detallitos de la Lexi Que tiene aquí, pues, grisecito en las orejas Grisecito en las patas Ok, empezamos a hacer a Emmy Hacemos aquí su cabeza Vamos a hacerle aquí la mano, ¿vale? Uy, faltó la cola de Alexi Pero bueno, tiene botón y entonces la cola Pues no se le ve tanto A Emi si le hago una cola, le hago aquí así Eso, el sombrerito Ahora, el sombrerito de Emi Emi tiene un sombrerito aquí todo guatón, todo bonito Vamos a hacerle a Emi con unos lentes Ahí, ahí todo facha, todo facha, todo facha y le hacemos ahora sí a lo que vamos tirándole dinero. Ahí. Y ahora sí queda pintar a Emi. A Emi la, la pintamos de grisecito. Porque pues de color negro no se puede. Ya que pues se va a perder con el trazo. Entonces le hacemos este color. Ok, así ha quedado. Mira, le hice aquí una lucecita como para que entre en el ambiente. Una esfera de cristal. Aunque parece un balón. Pero bueno, así ha quedado el dibujo. Se entiende que Alex le está perdiendo y Emi le está tirando dinero. Pero bueno. Ahí está, ahí está Bueno, así ha quedado Dejémoslo ahí, le hice una pistita de baile de más Y bueno, ya vamos a continuar Ok, ¿qué es esto? Oh, ¿qué pedo? El Francisco le está oliendo las patas al rancor ¿Qué es esto? What the fuck No manches Ok, a ver Ok, a decir Francisco le huele las patas apestosas de rancor Ok, ahora sí, Francisco le huele las patas apestosas al rancor Vamos a ver ahora qué... ¿Cómo le irá a la gente esto? O sea, ¿qué pedo? Es que es verdad, Rancor es? es otaku, no se ducha ¡Joey! me ganó en una competencia de gorro contra Leslie Ángel Ok, a ver, vamos a dividir aquí Vamos a poner aquí un cielo Vamos a poner aquí pasto, ok Ahora vamos a hacer unos estantes aquí De primer lugar, segundo lugar Aquí le ponemos el primer lugar Aquí el tercero y aquí el segundo Vamos a poner a Emi de primero Que la Emi es la más glotona Echamos aquí un blanquito que es lo que ella tiene Vamos a hacer la pancita bien Redondita, Que con su barriguita toda blanquita Hacemos aquí ojitos, mira Unos ojitos. De segundo lugar vamos a hacer a la leche Vamos a hacer una pasita más chiquitita La hacemos aquí medio gordito Sus orejas aquí, así está Y le hacemos las patitas así Ahora lo coloreamos full blanco Listo, hagámosle ahí Uy, ¡Oh, oh, espérate, me faltaron las patitas del sombrero Emi Pues nada, aquí al señor ángel Vamos a hacer a, al mapache ángel Yo creo que el ángel vamos a hacer menos gordito Vamos a hacerlo así como medio flaquito Le hacemos las orejas de mapache Lo coloreamos ahí, ahí, eso le Hacemos los ojitos aquí y le vamos a poner como si estuviera llorando. Vale, está bien, está fachero, está fachero. Ahora solo me falta hacerle la cola. Vamos a hacerle la cola de Mapache. Así. Para que veamos que Emi se ganó un premio, vamos a hacerle aquí un, una medalla. Una gran medalla. De primer lugar. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí Ahora sí quedó hermosísimo, hermosísimo Este dibujo, vale, le hice unos Pequeños cambios cambiecitos, como que le puse esto aquí Le puse los nombres a Letty, Emi y Ángel Y le cambié los estantes de, de colores Para que sea más bonito Y ahora sí, proseguimos, a ver Azu está abrazando un catu Mientras a Letty está ignorando a Emi ¿Qué? ¿Qué es esta cosa más random? A ver, um, a... a Asu se enamora de un cactus y a Letty Le rompe a Emi um, Vámonos de fiesta, Factory versión y alexi a ver hay que hacer como una especie de, de discoteca no vamos a pintar de este color ese colorcito vamos a hacer una pista de baile hacemos aquí unas unas cuantas líneas lo dividimos para pintarlos de distintos colores ok hacemos aquí una esferita esa de cristal vamos a pintarla de este colorcito Vale, le hacemos aquí Eso ayuda Para que se vea Que es una ola de cristal Proseguimos a hacer A Keplay y a Lexi Vale, vale A ver Vamos a hacer a Keplay. Empezamos haciéndole la cabeza Y ahorita Le vamos a hacer El cuerpo Lo hacemos aquí Su pantalón Vale Ahí está Ok Ahí, ahí Y sus zapatitos Vale Zapatitos, zapatitos Que si se llama bonito Pues lo mítico Le hacemos aquí Otro círculo más otro círculo más, le coloreamos aquí de negro. Así le coloreamos las manitas y vamos a hacerle unos grandes lentes, unos lentes pacherones. Aquí para que se vea que estamos disfrutando la fiesta de Ok, ya está el K play listo Ahora solo queda hacer a Alexi Vamos a hacer a Alexi Vamos a hacerlo algo igual, vamos a hacerle la cabecita Grandes orejitas de lobo Vamos a hacerlo ahí celebrando igualito que yo Ok, las patitas aquí Otras patitas por aquí Y la otra manito aquí Vamos a colorearlo, a ver un poquitico aquí Así, y aquí tiene grisecito Ahí está la lety Vale, ahora le hacemos la cara A ver, vamos a hacerle la cara Y coloquémosle unos lentes, ¿no? Coloquémosle unos lentes rositas Vamos a hacerle unos lentes rositas Y hagámoslos así Ahora, hagámosle unas líneas aquí así Oh, por Dios, ahí los dos disfrutando de la fiesta de songa Solo nos queda la colita, la colita, la colita, claro que sí, la colita Vale, así quedó, mira qué facheros estamos Claro que sí, diverténnos en la fiesta zonga. Yo diría que aquí le hiciéramos unos paneles de luces como en el anterior dibujo y tratemos de hacer como un DJ Ah, perro, está quedando épico Mira, le hacemos aquí unos simbolitos a los parlantes Mira, mira, mira, mira, qué épico No, papá, esto sí quedó epicísimo Diablo Vamos a hacerle aquí como un puestito de DJ Ahí, ahí está, aquí está los, el, el mezclador, por así decirlo, de las músicas está, no, qué buena, qué buena que está Esto está... Divino Ok, así quedó el dibujo Mira, mira, qué guapo Estamos aquí en tremenda fiesta El Alex y yo Y se entiende porque el título dice tal cual Y eso han acabado los panas Vale, vale, vale Ahoritica me voy a desmutear Y vamos a ver qué es lo que han hecho, ¿ok? ¡Hola, papus! ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Excelentes! ¿Cómo le fue eh? en este Gartifón, ¡Bien! ¿Todo claro? ¿Todo Facha, bien? se ¡Sanieron muy bonitos! Perfecto. Perfecto. Cada vez dibujando mejor oh, eso ¡Ay! Verdad. ¡Eso ya lo veremos! Eso, ¡Eso ya lo veremos! ¡Vamos a empezar! Los videos? ¡Mira! ¡A su maquilla Fran! ¿Cómo? Coquito. ¡A su maquilla ¿A, su a ver, ¿Eh? ¡Alguien les dio la no? maquilla! ¡Pero no, qué le pasó! ¡La hizo como un payaso! ¡Se diablo, loco! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Qué bonito el qué bonito, qué bonito, azul! ¡Porque llora la... por dentro! Sonríe porque por dentro... ¿Qué? Yo ¡Yo entendí esta cosa! Hermano. What? What the fuck? Soy yo, Francisco, se parece al Chonzi, el del de, de Naruto, loco sí, con las cositas los lados. No lo lo ah, ah, no lo cosa porque era Asu? de noche y vi la cara de Azu como así como, "Hey, toma." Empecé a quedar, una, toma, una, una broma. Broma. ¿Por ¿Qué le echó su maquilla Francis Se lo hace como payaso. <ríe> no lo, su, feo, no no lo nega, sé, no sé, negas, loco. Pero qué tu madre, qué feo. <rí> Proseguimos con Ram. A ver, a ver qué nos prepara Ram. Alexi, perdí a mientras Demi le tire... ¡Oh, What? no! ¡Ah, ya lo vi! ya lo ya lo amigo, amigo, amigo, a su, a, su, a su si te esas, nalgas mira esas, no, <risas> <ríe> <ríe> <risa> ¿Esa <la> que vi! <risa> No, sí, no, sí, no, ¿qué no, es no, eso? ¿Qué pasó? ¿Qué a, a la Lessi lo bajaron con no, una nalga ¿What? ¿Por qué tenía tutú ahora? ahora? Es una bailarina, compañera. No, es la, la princesa Peach Es como siempre ¿Qué? Ah, ¿Qué es, La princesa Peach Trabajó en una fiesta de bailes temáticos Ahora sabe por qué siempre mantiene con ese traje Va con el dibujo de Fran Va con hamster No sé, el dibujo de Fran está bien raro los dos pero Sí, sí, sí y divino, no me, que, dibujame, me creció mejor, un tumor ahí, loco <ríe> sí, La operación salió fea Ahora seguimos, vamos a ver Con Emardo A ver a qué nos prepara Emardo Capley con traje de mal mientras Alex Revisó los dedos A mí me llegó a ¿no ese sabía. ¿no? A Que no, ¿No? qué una primera versión del dibujo De Giovanni <ríe> en el table? <ríe> ¿Qué ¿cuál? ¿Por ¿cuál? qué Capley chichón? ¿Por <ríe> qué? ¿qué? <ríe> Como que chichón, es, es que... Pero, <risa> pero se distorsionó Era con que de Mira, vamos, vamos a fiesta, fiesta A huevo, la party, hermano Miren esa triste historia Comenzamos aquí donde Alexis está enamorado de mí Con un traje made Luego el vio en a la Alexis Y terminamos bailando en <risa> una disco sí, no, es amigo. Lo que pasa, lo que sí, pasa es que te lujo. presioné Al final lo conquisté no, no, no puede ser Vamos con el siguiente Vamos, vamos, vamos, con a su baby, a ver Alex y Danke en un concurso de gorditos Uy, lo más gordito Alex ah, se no. tocó a mí está en tan gordo porque todos se ¿sí? Oye, mire, mire las posiciones, lo mismo que de arriba A, a mí me ¿verdad? llegó irse un concurso de furros sobesosa Un corcurso de de la, de de... la cara del mapache, la cara de del ángel de... está sufriendo. ¿Dónde está Emi? what the fuck. El ángel parece que le va a dar un coma. El rabito, <ríe> el rabito parece que. No, está pidiendo a... más el rabito de hecho. A ver Alexo, por favor mejora esto. Renko le apesa los pies y Fran los hueles. Alexi, ¿eh? pero Alexi. No. <ríe> oh, no. No, no, bien, no. no. Tiene olorcito a qué no, me no qué fue. ¡Qué pedo con los pies! ¡Qué pedo con los pies! ¡Ay, llegó este! ¡Me digo huele patas profesional! ¡Está bonito, pero no de verdad! ¿Está bonito, pero no con tremenda patota de verdad? de esos trabajos bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está Yo te limpio a Oh, no, no entenderemos el amor de estos dos, Mr. Panchito. Hazlo abrazos, Katu, mientras Alexi y bueno, Emi y Alexi se besan. A ver, a ver. Julio, what the fuck, y ese yo, no yo creo que no, me los estabas estaba peteando y no se percató. Es ¿no? que, no, no, no, no, no, no, es que, es que se sintió triste porque está <ríe> solita. <ríe> está bonito, está soli <ríe> no, <ríe> mira eso, no, está bonito. El Alexi la volvió a rechazar. Vuelve rechazar a Emi. Mira, mira. Que, bueno, ¿qué? ¿Qué Quedó ganado, eh Alexi, sí, está está muy... Alexi <risa> todo un giga chat, amigo Mira, ¿no? mira, mira en, la Alexi, el, en el primero, Las vivas Alexi... son temporales Los panas son para siempre Son eternos <risa> En el primero Oy viene Dios, enamorado, man. en el segundo la rechazó Y ya, en el tercero, pues ya le valió Y mal. la Asu, aunque lo rechazé y todo le valió mal Se siguió abrazando el canto. Ella siguió con su cara. Yo era feliz, yo era feliz Estaba feliz Vamos con Ankel A ver, Rancor, Francisco y Kepler, modo diva. Ah, a mí oh. me llegó ese. Ah, tremendo, en la vida! ¿Cómo se amigo? nota que Fran se dibujó ese? ¡Un papucho! ¡Ay, no! Yeah. <risa> ¡Así no, no, no ni era! Ni ¡Qué pedo! ¡Así ¡No, bro! lo ¡No, bro! <risa> ¡Madres, hermano. Y, que ey, que ey, no ¿Y, cómo, y ¿Cómo termina? Terminando, ya, ya yendo donde tú, loco, a tu casa. Bien turbio, amigo. amigo, con los comparte dos su, comparte, me lo dominé. No, yo no comparto y tú tampoco deberías de compartir Rancor. Si no rancón. se comparte se roba. Ya está, mira eso. Bueno, <risa> tal, gente? No, <risa> y bueno, rayitas, aquí el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo. No olviden, nos cuentan decidir qué artista y dibujo les encantó más y pues Dios. nada y todo una no artista. no no no no qué artista obviamente pues van a votar por mí porque es que yo, yo soy tremendo artista sí, claro Vinci, engáñate tú mismo engañate mis mil mis dólares <risa> sí, chica no había dólares yo mejor me retiro adiós